Hola, mis amados de Cristianos en la Gloria, querido tel televidente, oyentes, si nos estás escuchando, de pronto una vez más estés eh, escuchando el video y estás haciendo otra cosa, bienvenidos una vez más aquí en La Fe que conquista otro programa, otra misión más, que el Señor trae una palabra maravillosa a lo más profundo de vuestros corazones. Y esta semana el Señor nos habla sobre las señales eh, de inmadurez espiritual. Una inmadurez espiritual que vemos, mis queridos amados, Dejeros en la gloria, querido televidente, oyente, a aquellos que nos ven por primera vez, bienvenidos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale ese subscribe, dale ese like. También en Facebook eh, para darle la gloria y la honra al Señor. Para que se, esta, esta palabra, las buenas nuevas del reino de los cielos, se, sea, se siga propagando en el nombre poderoso de Jesucristo. Eh, como siempre digo, siempre tú vas a ser parte de la calidad. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Una vez más señales de inmadurez espiritual que nos trae el Señor en esta semana. Esta semana el Señor nos quiere decir diferentes puntos eh, aquí en estas eh, señales de inmadurez espiritual. Y mira que ya para ir comenzando, eh, el Señor nos lleva a 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Algunos dirán, ya sé lo que vas a hablar, lo que vas a decir. Bueno, pero aquellas personas que están comenzando o quieren de pronto Hacer un refresh, refrescarse, eh, realmente llenarse, eh, volver a, a escuchar esas palabras que de pronto escuchaste por tu medio, tu líder, tu predicador, eh, del, al tiempo que tú vayas de pronto, lo escuchaste, pero el Señor está diciéndote. Bueno, voy a hacerte como un recorder y te voy a recordar lo que realmente lo que está pasando hoy en día en estos próximos días. Primero de Corintios capítulo 14, versículo 20 nos dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sé niños en la, en la malicia, pero en la manera de pensar sé adultos, más bien claro lo dice la palabra, seamos adultos, seamos realmente, seamos como esos niños, pero realmente en tomar esas decisiones, en estar en el Espíritu, seamos esos adultos re responsables. El señor, el Espíritu Santo, el Señor, nos da uh, algo maravilloso en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro amado Padre. Nos da unas palabras maravillosas en el nombre poderoso de Jesús. Nos da unos puntos, nos, da, nos dio, nos da muchos puntos y nos está dando, y te voy a decir muchos puntos, tengo aproximadamente anotados como unos 25 puntos rápidamente. En, este corto, en esta corta misión que hacemos to, de, todos los jueves, eh, aquí desde Bogotá, Colombia, dando una misión cortica, pero sustanciosa. El primer punto que quiere que el Señor nos dice, en esta palabra, en 1 Corintios 14, 20, hermano, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sé niños en la, en la malicia, pero en la manera de pensar, sé maduros. Realmente tú eres maduro espiritualmente. Por eso, aquellas personas que, se tocan con cualquier cosa. Recordemos que ya lo que nos digan no nos duele. Nos, eh, sabemos que lo que nos dicen no es contra nosotros, sino con el, con el, con el, con el Señor. El primer punto que nos pone el Espíritu Santo, que, uh, quieres que Dios te hable, pero no oras, no lees la palabra de Dios y no vas a la iglesia. ¿Cómo quieres que el niño el, el, ese niño que hay en ti realmente eh, sea, sea un niño maduro en la parte espiritual? Ese niño que realmente, como dice la palabra, pero en la manera de pensar, se, ma, se, eh, se maduros. Realmente eh, estás orando, estás escruñando la palabra, como siempre lo decimos. Yo creo que no lo escuchas por medio de mis labios, sino a través de muchos predicados, de muchos líderes, de muchos pastores, que realmente estás en ese ayuno, estás en esa oración, estás en esa comunión con el, con el Señor. Y, con, y como yo lo digo con respeto, en ese tú a tú, estás, estás realmente enfocándote con el Señor. Si no es así, bueno, te, te invito a que comiences a hacerlo. Estamos en tiempos posteriores, estamos en tiempos que realmente tú necesitas del Señor. Vienen momentos realmente que tú necesitas estar edificado, porque eh, la misma palabra dice que muchos, muchos, hasta los más espirituales pueden caer. Cuidado el que, el que se crea firme. Entonces deb, debes de tener esa, debemos tener esa, comunica, esa comunicación, esa comunión con el Señor. Otro punto muy importante que nos trae el Espíritu Santo te desanimas fácilmente ante los problemas y esperas que tu vida esté libre de conflictos. Eso es lo que al punto ya mira cómo el Espíritu Santo se está adelantando a lo que vamos a decir. Eh, mira que en cada conflicto tú quieres como que desmayarte, decir eh, apaguemos la cámara y chao, apaguemos la luz y chao. No, en fortalec estamos fortalecidos en Cristo porque eh, Él, nos porta eh, Él nos fortalece, cada día nos fortalece y cada prueba que estamos pasando, es una enseñanza, es algo que el Señor está permitiendo para, qué? para que, para que, que crezcamos. Seamos niños, pero seamos maduros en la manera de pensar. Pensé de, es cuando el Señor se refiere a esos niños, es entregar esas cargas, entregar esos problemas a, al Señor. Tú dices, pero tú lo ves fácil. No, no es fácil, es un proceso. Y si tú agilizas ese proceso con el Señor, créemelo, que esa paz que viene del cielo, nadie te la va a quitar. En el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Otro punto muy importante, tu Fe, tu, Escucha esto: lo que dice el Espíritu Santo. Tu fe depende de cuánto recibas de Dios. Y si Dios no te, no te da conforme a lo que quieres, reniegas de él. Vemos hoy muchas personas que dicen: Pero yo, yo te he pedido, Dios, que la casa, el carro, la beca. ¿Y por qué el hermano tiene más, eh, está, entiende mal la palabra que yo? Que de pronto el hermano está haciendo, eh, está haciendo ese, ese buen fruto. Bueno, ponte a evaluarte ¿Por qué renegas del Señor? ¿Por qué tú no has crecido en ese nivel espiritual? ¿Por qué renegas del Señor si una vez más por los frutos seremos conocidos? Y todos somos, todos somos eh, un, eh, estamos parte, somos parte de ese cuerpo, pero no todos tienen la misma función. Entonces, no reniegues del Señor. Si así, si a ti te utilizó para que, uh, que estés en la puerta de tu templo de, de, de la iglesia de la congregación, donde tú vayas Mira, eso es una gran oportunidad recibir, que tú eres sea la primera persona que, que ven eh, en ese templo, en esa iglesia, para, en esa congregación, para recibir la buena luna del reino de los cielos con tu sonrisa, con tu alma. y decir Dios te continúe bendiciendo en el nombre poderoso de Jesucristo, que su Santo Espíritu eh, te llene de la palabra de hoy. Qué hermoso, ser, qué hermoso es eso, no, no, no te quejes, dale gracias al Señor que abriste los ojos en el día de hoy, dale gracias al Señor. Que pudiste comer, gracias al dar gracias al Señor Que tienes un techo en el nombre poderoso de su nombre Otro punto muy importante Abusas de, uh, de la gracia de Dios Pecas una y otra vez Y confías en que recibirás perdón Pero no quieres dejar tu pecado Y eso lo hemos hablado en nuestras emisiones Mis hermanos de Cristianos en la Gloria Querido televidente. Aquí, eh, una vez más, si lo ves por primera vez eh, Si tú eres una de esas personas y no es para que, bueno, ya comenzó a hablar, quitemos el video. No, escucha, escucha al Señor. Si tú eres de esas personas que abusas de la gracia de Dios, que, que vas en pecado, en pecado, y sabes que el Señor te va a perdonar, eh, claro que te va a perdonar, pero hay un límite. No lo tomes esto como deporte. Entonces, ten mucho cuidado en el nombre poderoso de su nombre. El Señor quiere gente madura, gente espiritual, guerreros que quieran luchar le reino a los cielos eh, esas personas que realmente se quieran ir que sean comprometidas en, lo, en, el momento, en, las en los momentos altos en los momentos bajos, eso es como un matrimonio hay momentos altos y momentos bajos que el Señor realmente quiere mirar si tú estás edificado en Él porque si tú sabes es como decir que la palabra te dijera el Señor va a venir y tal fecha y tal día tú te vas a comportar unos días antes bien para que el Señor sea perdonante pero por eso eh, la misma palabra dice que nadie sabe ni, ni siquiera el hijo ni los ángeles cuando el señor va a venir porque necesitamos estar preparados siempre esta comunión necesitamos ser maduros en el nombre poderoso de jesucristo otro punto muy importante mis hermanos de cristianos en la gloria querido televidente es piensa que dios está a, a tu disposición y debe darte todo lo que deseas ese es un problema que vemos hoy en día Señor, yo quiero a esta mujer, yo quiero a este hombre, yo quiero a esa cosa así, no. Señor, yo quiero que me hagas esto o aquello. No. Algo que debes de corregir es que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad. No mi voluntad en el nombre poderoso de su nombre. Que siempre se haga la voluntad del Padre Celestial. No nuestra voluntad. Señor, gracias por este día, Señor, o el momento que, si estás en la noche, Señor, gracias por este hermoso día, gracias por el alimento, por todo lo que me diste, Señor. Si es tu voluntad que el día siguiente abra tus ojos, Señor, gloria a Dios, si no estaré en tu presencia, Señor, dándote, alabándote y dándote gracias en el nombre poderoso de tu Jesucristo, y llenarme más de tu Santo Espíritu. Eso es lo que debes hacer. Debes crecer, no ser inmaduro espiritualmente. Vemos. Hoy una iglesia inmadura. Vemos una iglesia que únicamente quiere ir a un templo únicamente para que los diviertan. Eso es lo que lo que vemos o vemos un cuerpo de Cristo que únicamente quieren eso, que los diviertan y les den un, dos horas de diversión, se fueron y volvieron a pecar. Entonces mucho cuidado con eso. Eh, número 6. sigues a Dios por temor al infierno y no porque realmente lo amas. Y vemos hoy día eso, no, es que si no sigo las reglas, eh, me voy para el infierno. No, debes hacerlo de todo corazón, con tu mente, con tu corazón. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón el en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que el Señor en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú nos estás escuchando, comparte esta palabra. No sigues al Señor, porque Por conveniencia. El Señor conoce tus pensamientos, el conoce tu corazón, el Señor sabe si eres un interesado o un interesado. Así es que mucho cuidado, mis hermanos, mis hermanas. El Señor es un, es un Dios celoso, un Padre, un Creador en el nombre poderoso de su Jesucristo que tenemos a su Santo Espíritu. Eh, estamos Esta iglesia que está aquí orando, ayunando, orando los unos por los otros, está... Está ahorita como eh, impidiendo que vengan esas cosas. Mejor dicho, la iglesia se va, todo comienza. Eh, pero la iglesia, yo sé que hay muchas muchas personas orando, los unos por los otros, por, uh, por los enemigos, por aquellos que nos calumnian y todo eso en el nombre poderoso de Jesucristo. Número siete, piensas que ir a la iglesia y ser buena persona es suficiente para que tiene, uh, pero no tienes una verdadera comunión con Dios. La gente, mira, si todo el mundo realmente cree, eh, eh, cree que si por obras somos salvos, mejor dicho, con lo que hacemos en la fundación, mejor dicho, ya nos iríamos a reanudar. No, una vez más, por los frutos seremos conocidos, no únicamente por obras y porque estás ayudando y porque estás haciendo aquello o, o, o lo otro. No, eso, gloria a Dios. Pero realmente necesitas entregar tu corazón, tu mente. Vestiste de esa armadura de Dios. Y de realmente lucharla cada día, entregarte, tener esa comunión con el Señor. Así como tú le dedicas tiempo a tus amigos, a un WhatsApp, a otras cosas, o ver un partido de fútbol, o ver una película de Netflix por dos horas, dale al Señor. Dale ese tiempo al Señor. Tener esa intimidad cada día más de tu vida. Anula más esa televisión cada día más. O... Eh, esté menos tiempo en ese teléfono y dedica más tiempo al Señor en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús, yo sé que va a ser algo sobrenatural en tu vida número 8, no fomentes la unidad entre los creyentes uh, los creyentes que eres el que causa división en la iglesia eh, una vez más, no fomentes la unidad entre los creyentes, eres el que causa uh, división en la iglesia, muchos hermanos hoy vemos hoy en día que igual de de, de hacer unión causan división y lo dije hace tiempo en otra misión eh, con, eh, conozco un caso que igual de unir, desune y eso es lo que no nos trajo el Señor a, no nos trajo a contender sino unir, amarnos los unos a los otros en el nombre poderoso de Jesucristo mi alma te te glorifica Señor puntos muy importantes que el Señor nos pone de señales de madurez espiritual y mira que en primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 nos dice, desea como niños ah, ah, re, ah, recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella ah, crezcáis por la salvación. Aquellos que están comenzando, realmente eh, busca busca busca la presencia de Dios y que el Señor viene, el Señor que sea guiándote a qué templo, a qué iglesia, ahí. corre por tu alma, corre por tu vida si tú ves cosas que no son de Dios. Ese evangelismo de la prosperidad y de la diversión, no estoy de acuerdo. Muchos me juzgarán, me criticarán por lo que estoy diciendo, pero eh, necesitas, eh, necesitamos salvarnos. La, la salvación es individual. Entonces, mis hermanos eh, de que estamos en la gloria, aquella persona que nos está viendo, si tú conoces a alguien, eh, ora por esa persona, pídele a Dios que realmente. Eh, conmueva su corazón en el nombre de Jesús, y realmente que esa leche que estás tomando, esa palabra que te lleve a una doctrina sana, una doctrina verdadera que te va a llevar a una vida eterna con el Cordero. Eh, Proverbios 9, 6, capítulo 9, versículo 6, nos dice, Abandonad la necedad y viviréis, y andad por el camino del entendimiento. Mira lo que nos está diciendo el Señor. Esa, esa, esa, eh, abandona la necesidad, la, las cosas del mundo, las cosas de los hombres. Abandona eso, Un, eso no te va a traer una salvación, eso te va a traer perdición y, y viviréis. Y andar por el camino del entendimiento, el camino del entendimiento es ¿quién? Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y, y, y el, en el evangelio de Juan dice, eh, eh, conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Esa verdad cada día es de tener esa oración, de tener esa comunión con el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Esa, esa realmente, esas señales de inmadurez demuestran ya cuando algunos hermanos como que hay celos, hay contiendas, hay que como que, porque estás creciendo ya como que, eh, ellos como que nunca pecaron, ven como que nunca pecaron, pero el Señor por su misericordia también los recogió. Así que si alguien te está menospreciando, haciendo sentir mal, para por ese hermano, pide al Señor que, que toque su corazón y el Señor se va, se, va, se va a encargar de ese hermano. O aquellas personas que hablan de los, de los rugidos del Señor. No somos nadie para hablar de los demás. Pero mucho cuidado con eso. Eh, otro punto muy importante es que haces las cosas con cuando un líder u otra persona te mira. Tu trabajo se basa en cuanto a alabanza la recibas y no en cuanto ofreces a Dios. Vemos, hermanos, que mejor dicho, no está el líder, Más para ellos es más importante lo que diga el pastor que lo que diga Dios. Dios está viendo 24, eh, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Y el Señor sabe lo que lo que estás haciendo. Pero muchas personas, ¡ay, el hermanito está limpiando la silla, está moviendo la silla, está haciendo esto, está haciendo aquello! No, hazlo realmente porque lo quieres hacer, no para el líder, no para el pastor, no para la congregación, sino para Dios. Eso es lo que el Señor está mirando, que tú estás, realmente tu corazón está dispuesto para la transformación de esas almas, la formación, ser parte de, de que tú estás ayudando a que esas almas crezcan y que ese fruto que tú eres, que vean, mira lo que está haciendo el hermano, tú voy a hacer lo mismo porque eh, eso es lo que, eh, lo que debemos hacer y venimos a servirlos y servirlos. Otro punto muy importante, tus oraciones consisten en pedir, pedir y pedir, pero pocas veces agradeces y alabas al Señor. Eso es lo que vemos hoy ya nos están diciendo que acabemos. Eh, mira que vemos una, una comunidad que pide, que yo quiero, que no sé qué, que el Señor no sé cuánto, pero vemos eh, en el nombre poderoso de Jesucristo que eh, no vemos una, una comunidad que realmente quiere eh, estar enfocada en que en esa oración, en esa búsqueda, en esa presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo tú le das al Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Le das tiempo al Señor? Tú dirás, claro que sí. ¿Pero cuánto? ¿Te da lo suficiente para lo que Él te da? Él te da 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Te da cada día de vida. Te da, te cuida en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuánto tiempo le das? Eso se lo respondes al Señor. No te interesa estudiar la palabra de Dios a profundidad y te conformas con, lo que, eh, con las enseñanzas básicas. Esto es el 99.9% del pueblo de Dios. Eh, dejamos ese por 1% que realmente es crudiña, busca la palabra y realmente se interesa de que buscar, de entender, de profundizar, de, de decir hoy, eh, de lo que me está hablando este líder o este pastor o lo que estoy escuchando por medio de este video o otros videos otras predicaciones realmente es verdad, voy a profundizar, voy a mirar, eh, voy, a, voy, a, voy a tomar los textos que, uh, estos vehículos que me, que me están hablando para uh, respaldar y guiar, dejarme guiar cada día más y para que yo pueda ser, eh, porque recuerda la palabra lo que dice, uh, ser, uh, ir a ser discípulos. Entonces, por medio de ti, pues se puede evangelizar, se puede buscar, a, a, se puede ganar otras almas. Entonces, Señor, te puedo utilizar, pero si tú no estás preparado, no estás preparado, y tú dices, eh, sí, sí, me voy a preparar, y toda la respuesta es de, mira, yo, eh, las palabras que escucho, sí, sí, sí, sí, sí, sí, pero dicen, no hay tiempo, hay tiempo, pero no se sabe manejar. entonces, hermano, ¿qué estás esperando para seguir escruiñando, para buscar la palabra de Dios? Pero siempre me da una excusa, no que estoy haciendo aquello, no que estoy haciendo esto, no, el Señor realmente quiere que tú comiences a, a, a prepararte cada día más. El Señor quiere usarte. Pero si tú no estás preparado, ahí, ahí hay un problema. Te ofendes fácilmente, sobre todo cuando eres uh, reprendido por, por tu mal proceder o cuando los demás no notan lo que haces. Eso lo vemos hoy en día. Una vez más, en esa parte inmadura espiritual, si a ti te dicen algo hoy en día, en, a mí, cuando me dicen algo, antes yo me enojaba. Decía, pero ¿por qué? No sé, eh, ¿por qué me están diciendo esto? Hoy en día, Señor, si hablaron de ti, ¿por qué no van a hablar de mí? Yo hablo lo que tú me dices y de aquellas palabras, si son sabias, las tomaré. Si no, se van como el viento, en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, eh, son señales de madres es que nos está hablando el Señor hoy. El Espíritu Santo nos está hablando en lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, eh, otra, otra rápidamente, porque me están diciendo rápidamente que, que necesitamos acabar este hermoso, esta hermosa misión. Uh, tu cristianismo está basado en la emoción del momento. Te gustan los eventos grandes, pero no desarrollas una, una relación personal con Dios en lo privado una vez más. Tenemos una prédica que viene muy pronto y si de pronto ya pasó... Eh, si ya escuchaste este video hace mucho tiempo, míralo en nuestro canal de YouTube. Se llama Las Discotecas de Hoy en día, eh, que ha puesto el Espíritu Santo, una, una prédica que, que habla sobre que las discotecas de hoy en día son las iglesias que hacen esos shows, hacen esas, esas partes de diversiones, hacer discotecas igual de dar una palabra de Dios. Eh, palabras duras, sí, pero es una realidad que no podemos negar. el Señor, me lo, me lo demandará, entonces necesitamos hablar con amor. Ah, dices confiar en Dios, pero cuando tienes alguna dificultad, ya lo dijimos hace poco, ah, tus acciones reflejan que tu fe está en las personas y no en Cristo. Cada vez que de pronto tengas ese problema, o tú tomaste una decisión, y esa decisión no fue basada en el Señor, sino en tu humanidad. O, buen, o, o un consejo de, de un ser humano. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando tú estás lleno y no tienes, y tienes esa, esa madurez espiritual, ya sabes qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que quiere el Señor. Cuando hay una decisión del Señor, a veces toma tiempo, es un proceso. Procesos que a veces no entendemos, pero realmente hay que tener esa fe y esa convicción que el Señor cada día quiere, eh, lo mejor en nuestras vidas. Uh, otro punto, no te gusta ayudar a los demás. Prefieres recibir, pero no dar. Eso es lo que vemos hoy en día también en este pueblo de Dios. Eh, en este mundo, a gente no le gusta servir. Únicamente le gusta señalar, le, les, les gusta juzgar, les gusta, con mejor dicho, ser el ser Dios. Pero realmente, y quieren tomar su con su... Uh, con su manera hipócrita con su manera de arrogante, de, ma de mandar de decir, no sé qué, no no, no, no, somos como Jesucristo yo sé que el Señor tuvo sus momentos de, eh, de momentos de mal genio y, pero Él siempre hablaba con amor ¿me entiendes? entonces hay que tener mucho cuidado mis hermanos, Él era Dios nosotros somos mortales, somos unos gusanos no, no somos nada Uh, un San Mateo, eh, San Mateo eh, el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 16, eh, uh, 16 Mira lo que nos dice en San Mateo, vamos a escalar rápidamente que el Señor nos trae una palabra en San Mateo Versículo 16, una palabra maravillosa que nos trae el Señor hoy en día Esa madurez espiritual que vemos en el pueblo de Dios que cada día uno lo sorprende, mis hermanos y mira que el, el versículo, en el versículo 7, que es lo que nos, lo que nos lleva el Señor, versículo 16, eh, nos dice, cuando ayunéis, no, se, eh, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan de sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya... Tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, cuando, eh, mira lo que dice, cuando tú cuando, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Uh, y en el versículo 21 es tanto porque donde, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, hoy en día vemos gente que no quiere disponer al, su corazón al Señor. Únicamente mostrarle a un hombre y los hombres quieren, en mejor dicho, enriquecerse, mostrarse, darse la gloria y la honra a ellos mismos. Pero no le quieren la, la gloria y la honra, no es para nosotros, es para nuestro amado Padre. Y en el nombre poderoso de Jesús, que tenemos su Santo Espíritu y, y, y transmitimos las buenas nuevas del reino de los cielos. Tú pones una posición de juez de los demás y te justificas diciendo que, eh, que solo estás, cor, eh, estás corrigiendo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos de cristianos en la gloria. vemos hoy en día que la gente quiere justificar todo. Uy, no, eso es, es, es, eh, eso es lo que están diciendo es, es, es, es muy duro. No, es, hay cosas que son verdades, que no se pueden, no se pueden negar. Eh, y si tú no la quieres aceptar, bueno, ahí hay un problema ahí. No quieres realmente aceptar lo que dice eh, lo que nos dice el Evangelio de San Mateo cuando estés en ese ayuno es tú con el Señor en esa comunión con el Señor y realmente diciendo Señor ahí estoy mostrando esa reverencia estoy mostrando esa, esa, esa, esa, eh, esa misericordia tuya Señor, esa gracia que tú me has dado todos los días de mi vida Señor y dejamos gloria y honra al Padre Celestial porque como dice, porque donde está Uh, vuestro corazón, allí estará vuestro, uh, perdón, porque donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro corazón. Entonces, eh, ¿dónde está tu, eh, tu tesoro? ¿En los hombres o en el Señor? Si está en el Señor, bueno, Bu esas es buenas noticias, pero necesitas crecer espiritualmente. No necesitas quedarte en el nivel que, bueno, comenzaste hace 15 años. Eh, y, y únicamente vas a la iglesia y sales y comienzas a no, hay que evolucionar realmente, hay que llevar a los demás, ay no, yo no, no me quiero untar con, con esa persona, uy esa persona huele feo, ¿dónde está tu obras espiritual? Por ejemplo, lo que hacemos en, en la Fundación Cristianos en la Gloria, ayudamos a, los, a, a las personas y las personas, algunas personas huelen a feo, no es para hacerlas sentir mal, pero no. Eso Es lo que tenemos, tenemos a Cristo en nosotros y queremos ayudarlo. Los abrazamos, los hacemos sentir bien en el nombre poderoso de Jesucristo, porque si lo hizo con nosotros, porque no lo hacemos ellos, no nosotros con ellos. Bueno, te cuesta amar a otros, pero te resulta fácil uh, criticar. Ya lo dijimos, uh, te resientes por cosas mínimas. Vemos eso hoy en día demasiado en, la, en el pueblo de Dios. No compartes tu fe y pones excusas para no conocerlo. Eh, cuando se evangeliza a las personas, eh, siempre buscan excusas, ¿no? que no tengo tiempo, que está loco y todo eso. Entonces, ah, vamos rápidamente, hablas por hablar y no cuidas tus palabras. Una vez más, por, tu, por los frutos seremos conocidos. Realmente tus palabras y tu forma de ser están mostrando realmente que tú tienes a Cristo Jesús en tu vida. Y si sí, sí, gloria a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Que no seas uno en la, en la iglesia, otro en la casa y uno en la, otro en el trabajo. Demuestres lo que eres en el nombre poderoso de Jesús. Hay personas que te vampirizan esa unción. Entonces, bueno, saluda normalmente, cuídala, eh, salúdala. Hola, ¿cómo estás? Porque la educación no le quita a nadie. Entonces, pero a veces hay que poner como un límite. Un límite porque hay personas que realmente... Señor, te las entrego a ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Eres cristiano solo en la iglesia, pero no cuando sales de ella. Estábamos hablando de eso en unos, algunos segundos. Tu, tu comportamiento es diferente cuando estás en el trabajo, los estudios, en cualquier otro ámbito social. Mira aquí en San Mateo, vamos a ir a San Mateo, a capítulo 6, eh, 6, versículo 19, eh, 19 al 21, que nos vamos a ir ahí a este, dice, No hagáis nos hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los, y donde, uh, ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en, lo, en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde este vuestro tesoro allí también, corazón como siempre lo he dicho últimamente más claro no lo dice la palabra lo dice claro ¿Dónde necesitamos buscar esos tesoros hacer esos tesoros en el cielo realmente tú con lo que estamos lo que estamos diciendo te identificas y si te identificas con eso mucho cuidado mucho cuidado porque el señor realmente está buscando una iglesia que lo busque de, de corazón que realmente no sea hipócrita que realmente lo lo busque porque realmente quiere estar con la presencia del Señor, no porque, ah, voy a ir para el infierno, entonces necesito buscar al Señor. No, mucho cuidado con eso. Eh, ante todo, humildad. Es lo que el Señor está pidiendo. y Como comenzamos este esta emisión, en 1 Corintios 14, 20, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, porque un niño no tiene, bueno, no tiene, bueno, eh, no tiene eh, eh, decisiones, tiene de niños, y a veces esas, esas, esas decisiones de niños no son buenas. Mira lo que termina diciendo este capítulo, ese versículo, perdón. Sé niños en la, en la malicia, pero en la manera de, de pensar, sé adultos. Sé ese niño entregando a tus cargas tus problemas, y sé ese niño recibiendo esa, esa parte, esa, esa sabiduría, esa parte espiritual, pero en la forma de pensar y de tomar decisiones, sé como es adulto. Ya para ir terminando, dos apuntes que nos pone el Espíritu Santo. No te, no te identificas como cristiano... Eh, y te avergüenzas de tu fe, por temor a ser ah, ridiculizado o discriminado. vemos muchas personas que no dicen, tú eres cristiano, no, no soy cristiano. Les da vergüenza, les da vergüenza abrir una Biblia en público. Les da vergüenza abrir una Biblia en, en los buses Entonces, mucho cuidado con eso. Eh, no reflejas el ejemplo ni el carácter de Jesús. Y eso es lo que vemos hoy en día. No sé, no, no, hay poca, pocas personas, pocas, pocas que nos identificamos con este carácter de Jesús. Eh, no significa que recordemos eh, Jesús también tuvo sus momentos de, de, de enojo pero será Dios, él era Dios él es Dios entonces él, podía, él puede hacer lo que él quiera porque es Jesús, es Dios pero nosotros tengamos mucho cuidado más humildad como seres humanos nos queremos ir en ese en, en arrebatamiento, esa en esa presencia del Señor todos nos queremos ir pero más humildad el mensaje de de esa, de, del tema de hoy es señales de inmadurez espiritual, pero para tener esa humil, esa esas señales de igual de inmadurez, de madurez, algo muy importante que debe ver aquí, madurez espiritual, madurez, humildad, mucha humildad debe ver para que el Señor vea humildad y pueda ver, nos pueda subir de gloria en gloria, para darle siempre la gloria y la honra y el poder al Señor. Te invito a que oremos. Padre Celestial, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gloria y honra y poder, Señor. Te doy gracias por esta misión, Señor. Te doy gracias por ser maravilloso, grande, majestuoso, Señor. Te doy gloria y honra y poder, amado Padre Celestial. Amado Señor, gracias por ser tan especial con nosotros, Señor, por darnos esta palabra, Señor. De pronto hemos fallado muchas cosas, amado Rey, y queremos cada día, igual a ser inmaduros, queremos madurar en tu presencia, Señor. Ya os... Ya os Uh, por tu Santo Espíritu, amado Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, y queremos cada día llenarnos más de tu presencia, Señor, que descienda tu Santo Espíritu en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, en cada, en cada uno de mis hermanos, Señor, en los hogares Padre celestial, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Señor, por esta nación de Colombia, Señor, por todas las naciones, Señor, por todos los conflictos que hay en el mundo, amado, Padre, amado, en el nombre de Jesús, te pido por las peticiones de mi hermano, mis hermanos Padre Celestial que nos ven, nos escuchan, Padre, amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, siempre dando la gloria y la honra, Padre, Padre, amado, y Padre Santo, como lo decimos aquí en ese ministerio que tú nos has puesto, uh, estamos en la gloria para hablar de Dios, para, para hablar de ti, Señor, siempre dándote siempre esa gloria y esa honra y el poder en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos de cristianos en la gloria, queridos del oyente, eh, siempre dándole la gloria y la honra al Señor, Él es nuestro productor, nuestro director, Él es el dueño de todo esto y siempre le damos la gloria y la honra y el poder al Señor, como siempre decimos, Señor, si nos das más, danos más humildad, porque es la madurez espiritual que queremos, entre manos de más humildes uh, seamos, Señor. Entre... Esa gracia que tú nos das, esa gracia estamos dando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y invitamos a todos, hermanos, una vez más, a que compartan estos videos. Escríbete en, nuestra, en nuestro canal de YouTube, dale like en Facebook y comparte, comparte, comparte. Estamos en tiempos que realmente necesitan eh, ser compartida esa palabra para siempre darle la gloria y la honra al Señor. Y recuerda uh, ser edificado. Y si tú sientes que tu alma está en peligro, corre por tu vida, corre por tu alma, porque... Eh, Queremos que tu alma se vaya para una eternidad en la presencia del Señor, no para uh, el agua y el cuello. Entonces, recordemos que estamos en la gloria para hablar de Dios y nos veremos en una próxima misión, aquí en la fe de conquista. Bendiciones.